días. El círculo de lectura Guillermo Andreve inició en el 2003 bajo la coordinación del profesor Ricardo Arturo Ríos. Años después designó Isolda de León Becerra, que es nuestra coordinadora. Este círculo desde su inicio se reúne mensualmente, antes presencial, después de la pandemia, ahora con la pandemia virtual. Las transmisiones simultáneas en cinco redes sociales han sido un éxito y han servido de inspiración para muchos círculos de lectura. Por lo tanto, nos vamos a quedar con esta modalidad. Lo que bien funciona, no se cambia. Con ustedes, nuestra coordinadora que iniciará la reunión. Bienvenidos eh, siempre con la alegría del reencuentro una vez cada mes en estas eh, reuniones para comentar nuestras lecturas. Eh, como bien lo ha dicho Rosemary, este es un círculo que eh, tiene como finalidad motivar la lectura y motivar a los lectores a que hablen de los, los temas que han leído, de las obras que han leído. Así que bienvenidos a esta reunión de, de junio. Eh, Rosmarie Peli, Eva bienvenidas a esta reunión y pues eh, iniciamos eh, Isola me gustaría comentar mi libro porque así me encargo de los controles ustedes deben recordar el tiempo entre costuras de María Güez. 10 años después sale la continuación, Sira ya un personaje más maduro, está casada con Marcus, su amigo inglés, que la ayudó en la trama anterior. En este libro viajaremos a Palestina, Gran Bretaña, España y Marruecos. La autora hace una investigación bien documentada y una narración que atrapa desde el principio. La narración está centrada en la protagonista. Una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, Europa empieza a reconstruirse. Sida pretende encontrar esa vida serena que tanto ha añorado junto a su esposo. Pero el destino la golpea una vez más, que en Jerusalén ocurre la tragedia, que hará que ella no tengo otro remedio que reinventarse para volver a iniciar entre compromisos, intrigas, hechos históricos que marcan una época. Jerusalén, Londres, Madrid, Tánger son los escenarios donde esta trama transcurre. En ellos, Sira afrontará desgarros, encuentros desencuentros y reencuentros vienen riesgos inusitados como en la novela anterior y experimenta la maternidad Cira ya no es la chica inocente que el novio estafó le robó las prendas de la primera la en primera, tiempo entre costuras y la dejó abandonada en un hotel Sí, es una mujer audaz, una mujer que es capaz de las aventuras más inusitadas. Entre estos viajes enfrentará muchos sentimientos. Conocerá además dos mujeres importantes de su época. Evita Perón cuando viaja a Europa y Bárbara Jutba. Esta es la recomendación que les hace Rosmarita y los jóvenes que nos ven por Facebook, por siembra de lectores, por Twitter, les digo que lean incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de ellos porque depende. Y el reto de siempre que les hace su escritora, soy lectora y tú, gracias. Excelente, Rosmarie, excelente. Bueno, acá tenemos a Estela. Buenas, buenas, buenos días, Estela. Hola, ¿cómo están? Eh, espero que me oigan bien porque me puse los audífonos para que mi marido, que está, estamos en París y estamos en un cuarto de hotel, entonces, para, como estamos cerca, me puse los, los audífonos para que él no, no pueda estar en su trabajo, en lo que está haciendo. Por fin comencé a viajar. Entonces, esto ha sido algo, algo novedoso, cuidándonos mucho, poniéndonos las máscaras y como teníamos las vacunas, entonces uno se siente ya bastante más protegido y eh, pues fuimos a Islandia, que eh, es un país que tiene mucho control. Nos hicieron esos exámenes y de todo para poder entrar y eh, la gente que está ahí, todo el mundo está vacunado. Lo mismo aquí en Francia, dejan entrar si uno está vacunado. En todo caso, lo que les quería comentar es que cuando estuvimos en Islandia yo había estado hace 50 años en ese país y ahora de volver, pues fue muy interesante. Pero lo que llama la atención y lo que me he puesto a estudiar es toda la, la geografía de ese país, que es absolutamente eh, increíble. Ahí eh, Hay esos volcanes, fuimos a un volcán que es nuevo, nuevito, acaba de comenzar a, la erupción hace tres meses. Entonces, toda la, la parte eh, geo, geológica de ese país tiene que ver también con su parte literaria y con su parte artística. Entonces, es un país que es duro, ¿no? Ahora que están en verano, les digo que estaba como a 5 grados y tuvimos que comprar los suéteres, 5 grados centígrados, sí. Y suéteres, y chaqueta, etcétera, como si fuera invierno, porque hace mucho frío. Es un país donde sopla mucho el viento, y donde la naturaleza es dura, no hay árboles. Han sembrado unos pocos, pero son arbustos porque el viento todo lo sopla, y si no es el viento, es la lava. <ríe> o sea, un país duro, y eso hace también que la gente sea dura. Y entonces me interesó ir a los museos, para mí los museos son también como libros en los cuales uno encuentra pues la historia de, de un país. Y estuvimos en el Museo de, Nacional y ahí contaban la historia de cómo llegaron hacia, comenzaron a llegar los vikingos hacia el, el siglo X, X XI como, eh, se instalaron y entonces, pero ahí ellos todavía tenían sus dioses nórdicos, los, los que ustedes seguramente han oído hablar, Thor, el, el, el, y, y varios que han sido eh, eh, como, como protagonistas de, de, de... que son protagonistas de... Epopeyas y de historias para jóvenes. Estos dioses nórdicos no duraron mucho tiempo porque resulta que un rey de Noruega, porque los primeros que llegaron a Islandia fueron los vikingos de Noruega, y entonces el, un rey noruego se convirtió al cristianismo y entonces trajo el cristianismo a Islandia y ahí se acabaron, ya hoy en día no queda nada de lo que era la cultura antes del cristianismo, cosa que es bastante bastante extraña, porque en Suecia, en otros países escandinavos sí hay. En todo caso me compré por eso este libro que habla de la mitología noruega, de los noruegos, para tener un poquito más la idea de lo que era antes del el cristianismo y pues eh, eh, los, ahí en, en Islandia lucharon mucho para deshacerse de todas estas ideas que ellos llamaban paganos, todo lo que era antes del cristianismo. A mí me encantan esas, esas historias de lo que era antes, entonces por eso es que estoy leyendo este libro que es, es interesante, Hay, hasta ahora he encontrado una sola diosa. Ustedes los que me conocen saben que yo estudio las diosas en las distintas culturas. Y acá he encontrado hasta ahora una sola diosa que escondió, ella parece que se llama Freya y escondió el oro entre la roca. Entonces eso es una de las características de esta diosa. Pero lo que les quería decir es que, cuando uno viaja, ir a museos es muy importante porque te abre un mundo nuevo y te lleva a nuevas lecturas también. Entonces, de, de, de lo que vi en el museo, me compré este libro y he estado leyendo porque se llena uno de curiosidad de cómo es que piensan. Y también ahí fui a los museos que no solo me gustan mucho de historia, sino también los del arte moderno, de ver cómo hoy en día se expresa la gente y, que, y cómo han evolucionado. Entonces ha sido todo un descubrir, un misterio de lo que es la gente en Islandia y cuán distinta y sin embargo cuán igual somos todos los seres humanos. En todo caso les quería comentar esto del de momento presente en que, en que estoy Comenzando, comenzando a viajar y a mirar otros horizontes. Eh, interesante experiencia, interesante lectura, Rosemary, que nos trae la, historia, eh, eh, la continuación ¿no? de la autora de Historia entre Costura y Teli, que nos comparte su viaje, las experiencias de viaje en un país como Islandia y ese nuevo, pues, encuentro con, con una cultura eh, de lo más interesante. Así es que bien, ahora tenemos acá eh, a Emi y a Eva. Bien, bienvenida, Emi. Sí. Durante este mes no he tenido la oportunidad de leer un libro. Eh, he estado trabajando en mis proyectos, quiero comentarle uno de ellos. Eh, es sobre el árbol robot, así se llama, árbol robot Marriott. Y quiero comentarles de este proyecto porque inició de mi primer cuento. El cuento que me hizo a mí descubrirme como escritora. Eh, yo les puedo decir que anteriormente era una mala lectora, eh, lo cual yo pude corregir gracias a instrucciones de, de rosemary o a consejos de rosemary que me decía, pues para ser una buena escritora tienes que ser buena lectora. Entonces yo había caído, y se los comento porque pienso que es importante, que le pasa a muchas personas, yo había caído en el grave error de que no me gusta leer, no me gusta leer. ¿Y qué sucedió? Que a los inicios de mi juventud, en la escuela nos obligaban a leer literaturas que no nos gustaban. Entonces el inicio de la lectura es algo fundamental, o sea, cuando vas a darle inicio eh, a un niño, un joven, debemos hacerlo de verdad de tal manera que él no se trauma, porque parece mentira, uno se traumatiza tanto que uno piensa, uno piensa que uno no le gusta leer. Entonces, cuando yo di, al, eh, dije, bueno, esto es mi reto, voy a leer. Cuando empecé a leer las novelas de Rosemary, eh, que me las comía, como se dice, en cuatro horas, tres horas, yo decía, oye, pero sí me gusta leer. Lo que pasa es que estaba leyendo algo que mi cerebro pues no le gustaba. Entonces, como es un hábito que se tiene que crear, no podemos iniciarlo con algo que no nos motiva. Porque los hábitos se construyen con disciplina y la disciplina al principio no es para nada divertida. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar algo que es súper eh, estricto con algo que no nos gusta, que no nos motiva? Entonces, tiene que haber una motivación emocional para iniciar esa disciplina. Cuando tú logras eso, en, el, en la persona, en el joven, ya no le tienes que decir más nada porque él se va a ir solito leyendo y ni si cuenta se va a dar que es un gran lector. Entonces, cuando yo eh, cambié esa, ese paradigma que tenía pues yo en mi mente, me di cuenta que podría ser una gran escritora y continué escribiendo. Pero ese es el primer cuento del que les quiero hablar que yo le puse el barrigón, es de un árbol característico en Panamá y en el trópico, es familia del árbol Boabat, eh, que está en África, y este árbol tiene algo singular, que es como gordito, por eso le dicen barrigón, es como gordito en la base de su tronco, él almacena agua allí, la cual se utiliza en la época seca. El árbol lo utiliza en la época seca. Bueno, es una característica muy especial de este árbol. De allí yo inicié escribiendo este cuento hace como... Eso fue en el 2015, hace muchos años atrás. Y eh, yo les quiero dar el mensaje a todas esas personas que están iniciando en la, en la escritura, que escribir no es difícil, que paralelo a eso tienes que ser un gran lector. Y que además, tú nunca sabes dónde te va a llevar la escritura. A mí me llevó a producir un, una herramienta o un recurso para los niños con autismo. Este árbol robot, como yo le he llamado, que nació de... O sea, la inspiración nació de este cuento que yo escribí para niños, para enseñarle a los niños sobre la naturaleza de Panamá, va a ser entregado en los próximos meses, Alipe. Este es un proyecto que eh, fue financiado con fondos de la SENA Y miren hasta dónde llegó mi primer cuento. Entonces, la literatura no tiene límites. Al contrario, te da base, te da herramientas, te da fuerzas para lograr cosas que tú no te imaginas que vas a llegar a hacer. Porque yo jamás me imaginé que iba a lograr a, a desarrollar esto. No les puedo hablar mucho de qué se trata el, el producto, porque eso en su momento va a salir entonces en la luz pública y se sabrá de qué se trata. Pero lo único que les puedo adelantar es que, como es para los niños con autismo, yo tengo un niño con autismo. Yo al principio no sabía ni qué era autismo. Yo le había comentado a Rosemary las características que tenía mi hijo y me dice ella, cuidado y que tiene síndrome de Asperger. Y yo, ¿qué es eso? Léete el libro de Arcoí sobre el pantano. Me leí ese libro, se lo recomiendo a todas las madres que tengan niños con autismo o que sospechen que lo tienen. Yo les puedo decir que con eso no es que van a diagnosticar a su hijo, pero te da una ventana para poder comprender sobre este síndrome que tampoco es que eh, podemos describirlo en un libro porque cada individuo, a pesar de que tiene el mismo síndrome, es totalmente diferente. Así que simplemente te da como un pantallazo y la verdad es que a mí me ayudó muchísimo ese pantallazo o esa ventana porque me di cuenta que mi hijo, la cosa iba por ahí. Y pude guiarlo, pude llevarlo a los especialistas para que entonces él entrara en control. Y de allí entonces fue donde se amarró, como quien dice, eh, la literatura con este... El nuevo producto que es el árbol robot eso es lo que les quería comentar en el día de hoy gracias Hermín sí. por los comentarios sobre mis novelas yo siempre también he insistido de que si vas a fomentar el hábito de la lectura vas a iniciar en ese proceso debe de ser con un libro que te interese porque si no, ahí mueren tus propósitos. Y sobre todo destacar que la lectura siempre es un apoyo y siempre es algo que te va a motivar a seguir en el proceso de escritura. Ambos procesos deben ir juntos. Muy interesante. Bien, gracias. Herminia. Acá tenemos entonces a Eva. Sí. Bueno, buenos Escuchamos. días. La verdad es que para mí esta es un, un, la hora más importante de mi mes. Porque es la hora en que yo puedo o escuchar sueños y, y comentar mis sueños también. Porque las lecturas en realidad son sueños y, y algunos, como el caso de los que escribe Rose, siempre son experiencias conocidas. Y, y creo que en su mayoría. Pues, entonces... Uno aprende aquí y a mí me encanta porque siento que hay tantas tantos quehaceres, tantos compromisos durante el día que a veces no hay tiempo de tener esta manera de, de estar divertida en algo como lo es compartir la lectura. Entonces para mí este, esta hora del mes es bien importante y siempre trato de no perderla, a veces hasta llegado tarde, pero trato de no perderla porque de verdad me encanta. Me encanta y, y bueno, sueño con, con Kelly, con su viaje a Finlandia, que me encantó, que me gusta el frío, sueño con Rose, con su, Rose nos da, bueno, también ella nos da semanal y, y de verdad que siempre son lecturas que uno queda eh, entusiasmado en leerla y entusiasmado de en estar en esos lugares también, aunque sea en novelas de incrías y eso, pero como ella describe los lugares, uno quisiera estar allí, ¿no? Así que en eso me encanta, pero Herminia con su proyecto, de verdad que Herminia, yo la felicito. Ella está haciendo un gran trabajo y sobre todo con los niños que de verdad son, los, son en la generación del futuro y hay que enseñarlo porque ha habido un proceso que no sé, los, los, los sociólogos sabrán por qué la gente ha dejado un poco de leer o quiere leer lo más corto posible, decía un profesor vivo, lo más cerca del punto final. Entonces, antes no, nosotros nos demorábamos el quijote, y nos demorábamos, y nos leíamos, y nos entusiasmamos, y nos reíamos, y, y, pero ahora ya la gente no quiere eso. Entonces, yo felicito a Herminia porque está en esta cruzada que no es tan fácil. Entonces ya retomo hoy, eh, voy a compartir con ustedes la lectura que tuve del libro Los rotos de la salsa, que es producida por el escritor cubano Leonardo Padura. Aquí se los muestro este, para que lo vean. Y de verdad, esto me lo regaló Isabel, que lástima que no esté aquí hoy, pero de verdad eh, me encantó, lo disfruté todo porque a mí me gusta la salsa, me gusta bailar la salsa, no soy tan experta, pero me gusta bailar la salsa. Y me encantó conocer un poco la historia de él y sobre todo, eh, que la salsa realmente tiene su matriz en Cuba así que ahí lo dice, lo explica y, se, y también explica por qué la salsa pero no lo voy a decir acá porque habrá otras personas que se despierten el interés de, de, de hablar un poco de ese tema eh, todo el mundo no es salsoso porque ahora a la gente le gusta más el reggae le gusta más el, el, el rock y la bachata y una serie de, de ritmos y eso. Y bueno, lo de, la gente que siempre espera la música clásica, pero la verdad es que este señor, esta vida ha recreado tanto esto de baile que le da la seriedad, le da, vamos a decir, el, el, el origen, el interés por uno preocuparse, porque bailamos de lado, pero, pero de dónde sale, porque estaba de moda, lo que sea, no, las emisoras nos ponían más ese tipo de música. Y además, pues, porque en, vamos conociendo a, a los músicos, nos gusta, tenemos a nuestros Rubén Blades que recientemente le dieron un premio en España, hace en tres días, eh, precisamente por su trabajo en la música y dentro de la música de él, pues obviamente está la salsa. ¿no? Entonces, el señor Padura, que a, él ha escrito otros otro temas, Incluso él se ganó, le entregaron el premio Princesa de Asturias de las Letras en el 2015. O sea, el señor tiene, su, ya ha hecho, escrito varias novelas y algunos han sido series de televisión. Eh, así que, dice se, también se, se ganó un premio internacional de novela histórica Barcino. Así que el, el señor, pues sí tiene su, su, yo primera vez que lo leo, la verdad pero sí tiene su historial en la red. Entonces, él, dentro de, su, de, de todas sus explicaciones sobre la salsa, su origen y todo, él le hizo entrevistas a grandes artistas que han promovido la salsa y que han ganado premios por ese trabajo, y nos han alegrado a muchos también. Así que él, por ejemplo, eh, entrevistó a Rubén Blades, que él tenía como la ilusión de siempre tener esa conversación porque lo, lo admira y, y reconoce el talento de Rubén. Y le, le no fue tan fácil, finalmente logró encontrarlo en España de pura casualidad, entre unos amigos, y le, eh, pues, le hicieron enlace y Rubén tenía un concierto, le dedicó el tiempo y eh, entonces finalmente hizo la, la, la entrevista. También entrevistó a Willy Colón, a Johnny Ventura, a Johnny Pacheco a Juan Formel, que la verdad no lo conozco mucho, a Cachao López, que es una institución para ellos, a Wilfrido Vargas, a Papo Luca, a Dalberto Álvarez, a Juan Luis Guerra, que Juan Luis también es como un poeta, ¿no? eh, a Nelson Rodríguez y a Radamel Giro, son algunas de las personas que él entrevistó y que, que realmente son personas que han hecho una carrera en la salsa y han producido mucho, nos, nos han alegrado, como digo, y nos han llevado a bailar. Eh, esto tiene más, pero yo sé que nosotros tenemos el tiempo medido y, y hasta aquí les dejo la síntesis. Los invito a que lo lean porque de verdad eh, se, se va a evadir de, lo, de, de pandemia, de todo lo que nos está... De, de narcotráfico, de ladrones, de todo eso, nos va, nos evade y nos lleva a un mundo como tranquilo, que nos alegra y nos gusta. Y que se lo recomiendo. Muchas gracias. Sí, gracias, Teli. Isolda, ¿permite? Estoy haciendo una lista de reproducción. De todas las reuniones de Guillermo andreve de los encuentros con escritores, yo les voy a mandar esa lista para que ustedes la vean, porque están muy guapas, pero hay algunos que tienen problemas de iluminación y cuando ustedes se ven, se corrigen sobre la marcha. Por otra parte, también les voy a mandar unos videos que he hecho yo sobre cursos de Zoom y de YouTube, que las indicaciones del profesor Javier Galoé de España les pueden servir a ustedes también, porque vienen bellas, pero a veces la iluminación va y viene. Entonces, de esa manera, cuando ustedes ven el video, corrigen, por otra parte, compartan el video. Y a todos los que están en las redes sociales, en Facebook, en Siembra de Lectores Facebook, en Twitter, en el canal de YouTube. Suscríbanse a mi canal porque esa es la forma que tenemos de que YouTube comparta el video de nuestra y pónganle me gusta no a la publicación sino al mismo video de YouTube porque así YouTube lo comparte y mucha gente en sus hogares con sus amigos van a formar círculos de lectura. Ustedes saben que hay mucha gente estresada y Eva lo manifestó claramente. Estas reuniones del círculo de lectura nos sacan a nosotros de ese ambiente tenso, de ese ambiente de incertidumbre y nos lleva, como dice Teli, a viajar. Teli ya lo hace de manera física, pero nosotros lo podemos hacer de manera espiritual y viajaremos con Teli a Islandia y la visitaremos en París. Así que recuerden, ver los videos, ponerle me gusta, y si no se han suscrito, suscríbanse a mi canal. Muchas gracias. Yo tengo ese problema de la, de la iluminación, lo tengo. Sí, pero dime a tu paso hijo, tu, tu hijo es experto en todo, tu hijo sí. que resuelve eso. Sí, sí. Yo te puedo dar un consejo, Eva, es Ajá. que estás en contraluz. Tienes que ponerte sí. en un sitio donde atrás esté más oscuro. Entonces, ver, es cuando tapa la luz, sí, porque ahí estás tapando la luz. ¿Ves? Eso. Sí, tiene razón. También tienes que mejor. cerrar las cortinas. Las cortinas sí, sí. tienes que cerrar. Es preferible que uno se ponga en una pared. Sí. ¿Me explico? Como estoy yo? Uh -huh. Sí. Exactamente. Aquí tenía. Están bellas. Hoy, mira. <risa> Muchas o sea, gracias, Rose. Sí. Aquí tenía la posibilidad de la ventana o la puerta. Y resolví la puerta para, para que no se viera tanto. Pero me encantó ese libro. Y ese señor es buenísimo escritor. Yo sí he leído de él. Y me imagino que hablando de, de la salsa, porque la salsa es. Uno cree que, como dices tú, que es simplemente bailar y bailar, pero tiene tantos, tantas influencias, tantos cambios. Pues, fabuloso. Entonces el es, libro de él sí. más vendido es el hombre que amaba. A los que amaba a los perros. Ese, sí. ese libro es fabuloso. Exacto. Sí. Que, es, que es toda una historia verdadera. Totalmente. Es la historia de, de Trotsky. O sea, de Trotsky. Sí. Bueno, es, ese libro es buenísimo y yo es también en Cuba. le voy a hacer un llamado a la gente que nos está viendo en redes sociales, este no es un círculo de elite ni nada por el estilo, ustedes le escriben a Isolda de León o me escriben a mí porque la mayoría tienen mi celular y nosotros lo incorporamos al círculo Guillermo Andrés. lo único que tiene que tener es ganas de leer y compartir sus lecturas Fíjate cómo, cómo le, que, que hablemos de niños que tienen autismo y cómo salir adelante, o, de, o se va de un, de un tema al otro y entonces nos abre los horizontes. Y, y Rosieri... nos abre, Teli, a los que nos escuchan, porque cuántas madres no ven que su hijo tiene un comportamiento diferente. Yo recuerdo bueno. esa conversación con Herminia. Cuando Herminia me dijo, digo yo, se parece a Mario, el protagonista del arco iris sobre el pantano. Y yo veo que ella nota. Yo voy a leer este libro. Y como un mes después me dice, ya está confirmado. Mi niño es Asperger. Le dije, alégrate. Los Asperger son genios en su gran mayoría. Einstein era Asperger. Bill Gates es Asperger. Y a medida que se descubre a temprana edad, se le están dando terapias de tipo social para que ellos se comuniquen, porque esa es la falencia de ellos. Pero son genios. ¿La sí, feria del libro 20, va a venir siempre? ¿no? Sí, la feria del libro va a ser de manera, qué bueno que lo recordaste, de manera virtual. El 19 de agosto, creo que es 19 de agosto, sí. Yo les voy a mandar la invitación. Yo tengo la presentación a las 5 de la tarde 19 de agosto y les mandaré el enlace porque va a ser a través de la cámara del libro el año pasado yo fui la escritora no solo a nivel nacional sino con los escritores internacionales que más personas se conectaron porque yo hago la promoción un mes antes y ustedes saben que la gente tiene que enterarse para que se conecte es cierto Rose, y que el servicio de Luis te ponga el panelcito que, que tenía la, tu, tu rostro y tu libro, eh, que eso es promoción por toda la ciudad eso es súper, a mí me encantó eso sí, esperemos que lo hagan este año <ríe> sí solda más comentar tenemos tiempo tenemos unos minutitos más por si quieren comentar tú sabes que este es un círculo de lectura pero amical porque todos aquí somos grandes amigas y mira la ventaja que trae el Zoom Teli está en París Teli no pudiera venir acá a Panamá para el círculo de lectura y Teli no ha faltado a una sola reunión virtual así que Teli, un abrazo me encanta estar en el círculo de lectura de, de Guillermo Andreve desde el principio, desde hace muchos años cuando comenzó cada vez que estaba en Panamá yo trataba de asistir, pero, pero pues... Después estando lejos es muy complicado, pero ahora se ha abierto la posibilidad y me encanta porque es sentir a mis amigas cerca, de, de Rosemary que la quiero tanto, a Isolda ahora que estoy conociendo a Herminia más de cerca y a Eva, entonces comienza uno a, a, a sentirse que está con, con los amigos, que está tomando café con las amigas sí. y discutiendo sí. de libros. y si abrimos una puerta a la gente que está afuera, a, a, a, a, a Cristina nos ve desde Estados Unidos Teófila Sosa desde México entonces esa gente ¿por qué no se puede integrar al círculo de lectura de nosotros acá en Panamá si ahora no tenemos fronteras? así es que yo les hago una invitación a través de las redes sociales porque las mayorías lo están viendo desde el canal en vivo de, de YouTube o desde Siembra de Lectores en Facebook que nos escriban y son bienvenidas y bienvenidos, porque también bienvenidos. hay señores. También, también. Sí, que se iba a conectar, pero a lo mejor se conecta para la tarde. Yo quiero invitarlos a todos al encuentro en la tarde, a las 3 de la tarde, el encuentro con escritores. Nos va a acompañar Miguel Esteban González. Él tiene seis novelas del subgénero de terror que les encanta a los jóvenes. Pero él es muy polifacético, él es productor de radio, televisión, Locutor, pero lo vamos a ver en la faceta literaria. Con la misma contraseña pueden entrar y las personas que están en las redes pueden conectarse al mismo enlace y pueden ver un escritor muy entusiasta. Es un motivador por naturaleza. Así que yo los invito a las 3 de la tarde para que acompañen a Miguel Esteban, porque este es un esfuerzo que está haciendo Siembra de Lectores para que no solo a nivel nacional, sino internacional, por las múltiples plataformas, conozcan la vida y obra de nuestros escritores. Deli estuvo el mes pasado. Sí, me encantó sí, sí. y qué pena, qué pena que hoy, porque aquí sí va a ser un poquito tarde, las 3 de, de la tarde, ya va a ser acá como las 10 y es que mañana, tempranísimo, y ajo a Juan Suiza a ver a mis hijos y a mis nietos. Bueno, Kelly, después lo podrás ver en el video que yo mando sí. por siembra de lectores. aquí, está Kelly, aquí. Yo sí. ah. Kelly, yo te vi en el video. Kelly, yo te vi en el video porque Rose me lo, lo, lo facilitó. Lo más... sí, sí. sí, Ay, muy pues bueno. qué, qué bien, lo veré porque me encanta, me encanta la, la, todo lo que sea misterio. Y este señor, pues es un muy buen escritor panameño y entonces me encantará verlo. Lo veré después. Entonces, yo siempre bateo de emergente, porque sí. mira, cuando el envío del profesor Ricardo él lo transfirió a Isolda, porque Isolda es el, el miembro de Guillermo andreve con mayor antigüedad, después voy yo. Entonces cuando Isolda falta por alguna circunstancia, como esta que se le cayó la señal, yo bateo de emergente. Voy a invitar a todos a que nos acompañen esta tarde. Un saludo para todos los que están en las plataformas de las redes sociales. Ustedes también pueden estar aquí. Yo les mando, me escriben, les mando ID y contraseña de Zoom y van a poder comentar. Recuerden que aquí no tienen que comprar un libro. Ustedes pueden comentar el libro que están leyendo. Bueno, será hasta el próximo mes. Un fuerte abrazo y recuerden compartir el enlace de reproducción que les voy a mandar yo y va a estar publicado en las redes sociales. Un fuerte abrazo, hasta el próximo mes.